presentación de la extensión de la licencia por maternidad para el personal no docente de esta universidad. A partir de este momento les rogamos mantener apagados o silenciados sus teléfonos celulares. Muchas gracias. Preside en este acto el rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos, contador Andrés Sabela, quien se encuentra acompañado por los paritarios de la universidad. Contador Sebastián Pérez, decano de la Facultad de Ciencias Económicas, y el Secretario Económico Financiero de la Universidad, contador Juan Manuel Arbelo. Por la Asociación del Personal de la Universidad se encuentran presentes Germán Locker Strasser, de la Facultad de Ciencias de la Alimentación, Rubén González, de Rectorado, y Gerardo González, de la Facultad de Ciencias de la Administración. Les contamos además que este acto está siendo transmitido en vivo por el canal de la Universidad, y nos acompañan también las radios de la UNER desde la 91.3 Radio Universidad en Concepción del Uruguay. A continuación es la palabra del contador Sebastián Pérez, decano de la Facultad de Ciencias Económicas. Bueno, buenos días a todos. ¿Está bien? ¿Se escucha? Sí. Bueno, buenos días a todos. Eh, la verdad que como debutante paritario, porque nuestra gestión comenzó en el mes de abril, cuando Andrés, nuestro rector, nos propone, me propone que integre en la mesa paritaria de, del personal administrativo de servicio, la verdad que me puse muy contento, y, y entender la, la, los encuentros paritarios como, una, como un tema de negociación. Yo doy ese tema en la facultad, en una negociación donde se entiende que las partes eh, van a llegar a un acuerdo cuando los dos sienten que es ganar y ganar. Y en esta primera oportunidad, la primera reunión que tuvimos, por suerte se dio en ese sentido, un tema muy importante para el personal administrativo, tengo entendido que es un reclamo o una necesidad planteada por el personal hace un par de años que está en un convenio colectivo que aún no estábamos elevado en vigencia, y la universidad dio ese paso adelante. Eh, eh, los representantes del personal lo plantearon muy bien, lo fundamentaron muy bien, y bueno, desde la universidad, los, los paritarios de la universidad entendimos que totalmente atendible, entonces eh, inmediatamente eh, después de los fundamentos llegamos a ese acuerdo y creo que es una muy buena noticia la que se pone en vigencia y esta equiparación de la, de la mujer en, en, la, en de personal administrativo con el, la mujer docente nos parece fundamental. Es, un, es una noticia que, que obviamente impacta de buena manera y es un paso más que da la universidad en una en, noticia que nos pone muy contento Y como hablamos en aquella reunión y después reunión posterior eh, con los decanos, es una noticia que creo que, que el personal lo toma muy bien y la comunidad académica en su totalidad de la misma manera. Solamente eso, muchas gracias, gracias al, al señor rector por invitarme a ser paritario, que creo que es un lugar donde con diálogo, con siempre dando punto de vista, obviamente que no siempre va a haber acuerdos totales, pero siempre intentar acercar eh, las partes, intentar ceder, porque eso se trata de una negociación efectiva. Muchas gracias. Seguidamente es la palabra de Rubén González por el gremio Apuner. Bueno, buenos días, <coughs> compañeras, compañeros, señores integrantes de la Comisión Paritaria. Eh, bueno, esto es un logro, en realidad tiene un antecedente eh, por allá cuando se inicia la lucha por el escalafón y hablando del tema del término lucha, por ahí alguno, alguien podrá decir, es un término violento, pero eh, los trabajadores siempre, es, generalmente, estamos en, en disparidad cuando se discute en las comisiones paritarias o en el planteo de los derechos laborales y la tendencia hoy por hoy ante esta, este logro que se ha avanzado acá en la Universidad de Entre Ríos del cual este, es un avance y este, eh, referente a que mientras otros se dedican a tratar de sacar derechos laborales, nosotros entendemos que acá estamos logrando derechos, ampliando derechos igualdades este, haciéndolos sustentables, sostenibles de los trabajadores con la universidad y con toda la comunidad universitaria. Esa es la idea de la asociación del personal, además de la FATUM, quien llevó adelante la gestión original, digamos, de lo que es el escalafón. Así que, bueno, en esto de eh, que contemplaba acá el decano de la Facultad de Ciencias Económicas, es una negociación, eh, créanme que, o créan, ¿no? que para nosotros, los paritarios no docentes, no es fácil el señor rector se aseguró de poner dos contadores a negociar en la mesa, por lo tanto, eh, bueno, ahí vamos, los números siempre están de por medio. Pero sí, este, el tema fue comprendido, se entiende, si bien eh, esto contempla es un logro, un logro, nosotros lo consideramos un avance porque está acordado a nivel de la FATU ni el SIN, pero no fue homologado por el Ministerio de Trabajo de la Nación, por lo tanto no lo han implementado. Así que este, es una avanzada de la universidad y de nosotros como gremio respecto de esto con otras universidades. Eh, así que bueno, eh, hacerlos partícipe de esto, eh, agradecer el acompañamiento, invitarlos a la participación eh, y la discusión en este aspecto estamos abiertos al debate. Creemos que eh, los no docentes somos parte integrante de la comunidad universitaria no somos lo más importante, somos los integrantes, este, parte importante de ello. Así que, bueno, eh, nada más, muchas gracias por hoy. Es la palabra ahora de Laura Schutt, no docente del rectorado de la universidad. Bueno. Eh, en primera instancia, saludar a todas las personas presentes y, y agradecer este espacio eh, y, y celebrar, celebrar esta iniciativa que sin duda no hace más que ampliar los derechos de las mujeres eh, y las personas gestantes de una universidad donde las mujeres conformamos el 51% de la planta no docente. Eh, según la Dirección Nacional de economía, igualdad y género, las tareas domésticas y de cuidado representan el 15,9% del Producto Bruto Interno de nuestro país. Traigo este dato para graficar la importancia de las tareas de cuidado dentro de, de nuestra vida cotidiana y de nuestra sociedad. Eh, importancia que ha sido invisibilizada durante años y que hoy, producto de, de sucesivas luchas, eh, forma parte de la Agenda Nacional. Por lo tanto, esta iniciativa tiene que ser el comienzo de un proceso donde repensemos los derechos laborales desde las políticas de cuidado, incluyendo la licencia por paternidad, eh, los lactarios dentro de los espacios laborales y, y los centros de cuidados infantiles, entre otras actividades que hacen a la vida cotidiana de los trabajadores y las trabajadoras. Para finalizar, quiero expresar el deseo y la necesidad de que la próxima vez que haya una iniciativa de estas características, las mujeres y otras identidades podamos estar sentadas en la mesa porque es fundamental eh, que, que podamos eh, participar de los espacios de toma de decisión en una universidad que asume los valores de la democracia, la igualdad y el compromiso. Muchas gracias. Gracias. Seguidamente, el rector de la universidad, contador Andrés Abela, firmará la resolución mediante la cual se establece que las madres gestantes no docentes de esta universidad tendrán derecho a utilizar una licencia posmaternidad con goce de haberes por 90 días a partir del día siguiente al que venciere su licencia prevista en el artículo 106 del convenio colectivo para el personal administrativo y de servicios. Ahora es la palabra del rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Bueno, muy buenos días. No voy a agregar lo que ya ha dicho Sebastián, ha dicho Rubén y lo que ha dicho la compañera. Solamente sí agregar dos o tres ideas que me parecen importantes. La primera es que... Indudablemente nuestro país está inmerso en, un, en una tremenda crisis social, política, económica. Y son momentos en los cuales sí o sí tenemos que trabajar codo a codo. Son momentos de, de esfuerzo, son momentos de, de responsabilidad, son momentos de pensar en el otro. Y en eso de pensar en el otro son momentos de pensar en los derechos de todos y de todas. Indudablemente son muchísimos las, los aspectos y los temas sobre los cuales tenemos que trabajar. Y, y este es uno de estos temas pendientes. Como bien se remarcó, eh, hay un proyecto de modificación del convenio colectivo de trabajo que incluye modificaciones que no son menores desde el punto de vista de cómo uno piensa y quiere la universidad pública. Una universidad pública en la cual no tiene que haber diferencias entre los claustros. Y las modificaciones del convenio colectivo de trabajo no docente, entre otros aspectos, intentan generar, justamente, políticas laborales más equitativas en lo que refiere a los claustros. La posibilidad de hacer esto... Eh, básicamente se genera este, a partir de un sentido de responsabilidad que tenemos que tener los trabajadores de la universidad. ¿Por qué? Porque en realidad, si bien Sebastián lo decía mitad en broma, mitad en serio, de que la universidad pone paritarios contadores en la mesa, la realidad es que esta política que la universidad decide llevar adelante no tiene financiamiento del Estado porque el Estado lo que tiene previsto es una licencia de 90 días y lo que le financia a la universidad es una licencia de 90 días. La universidad toma esta decisión a sabiendas que esto significa un esfuerzo presupuestario que no estamos en condiciones de hacer y entonces en realidad lo que los invitamos es que para que esto de verdad se pueda llevar adelante, requiere del compromiso de todos y de todas quienes estamos hoy aquí, para poder que una compañera y o un compañero pueda gozar de estos 90 días adicionales que tanto requieren y tanto necesitamos. La segunda cuestión es que esta es una política que inicia por aquí, pero que tiene pendientes, y dentro de esos pendientes estamos trabajando tanto con Apuner como con, con Agdu el tema de los lactarios. Es un tema que no es únicamente una problemática del sector no docente, sino que es, un problemática, es una problemática de la comunidad en su conjunto y también de los otros claustros. Y eso estamos trabajando para poder en los próximos meses efectivamente transformar esa necesidad en una realidad y en una solución concreta. Nosotros necesitamos que gestionemos la universidad de manera conjunta con los trabajadores. Ahora, esa gestión conjunta con los trabajadores tiene que ser institucional. Y por eso necesitamos asociaciones gremiales legalmente constituidas para que tengan institucionalidad y necesitamos asociaciones gremiales en donde la representatividad de quienes, bueno, están en sus cargos. Directivo sea lo suficientemente diversa. Ahora, eso no depende de nosotros. Eso yo invito permanentemente a que los claustros, tanto docentes como no docentes, participen activamente en las asociaciones, porque nosotros necesitamos tener una mesa institucionalmente constituida y representativa de lo que ocurre dentro de esas asociaciones. Por eso nosotros sentamos la paritaria con APUNER, por eso nosotros sentamos la paritaria con ACDU, que son las instituciones que este, formalmente pueden formar parte de la mesa de negociación. Creo que, eh, vuelvo a decir, el, el acuerdo paritario, que además de, esta, de este tema incluye otras, otras licencias, en verdad está acordado, está acordado por el SIN en verdad hay una traba que es un artículo sobre el cual eh, los paritarios nacionales no logramos ponernos de acuerdo, eh, y eso fue que, este, por ese motivo, fue que se está trabada de alguna manera la, la, la homologación final por parte de, del Ministerio, pero como en este tema no había ningún tipo de discusión, nosotros hemos tomado esta decisión de poder avanzar en esto porque este, estábamos esperando esa aprobación final, pero como parece que se va a seguir dilatando, hemos decidido avanzar en esto. Yo le agradezco la buena predisposición a, lo, a los paritarios para llevar adelante la negociación. Este, agradezco al servicio jurídico de la universidad, a quien consultamos también respecto a, a la viabilidad de esto. Eh, y vuelvo a decir, esto es posible por el compromiso y por la responsabilidad que tenemos que asumir este, todos y todas para este, que esto efectivamente... Este, tenga resultados y sea llevado este, a la práctica concreta. Eh, bueno, nada más, aprovecho a agradecerles y a saludar a quienes están aquí y a quienes puedan eventualmente estar siguiéndonos por, por nuestro canal y obviamente agradecer a, a todo el área de extensión de hacer posible esta transmisión. Muchísimas gracias. De esta manera, con la palabra del rector, damos por finalizada esta presentación, agradeciendo a las personas aquí presentes, así como también a las autoridades y demás miembros de la universidad que han seguido esta transmisión por el canal UNER. Muchas gracias y buenos días.